Eh, ¿Cuánto tiempo de vigencia debe tener mi pasaporte para solicitar mi visa conyugal? Bueno, siempre es bueno tener uno vigente. Si, por ejemplo, si tu pasaporte se va a vencer dentro de los siguientes seis meses o un año, sí recomendamos que, que se, se renueve. Porque sí, ya hemos visto problemas, por ejemplo, si se va a vencer en un par de meses o unos tres, cuatro meses, eh, eh, que en la embajada cuando vayan a la entrevista le piden que hagan otro nuevo. So, si, si, por ejemplo, lo acabas de sacar, perfecto, pero si se va a vencer unos seis meses o un año, ya mejor vaya agarrando uno nuevo sí, para que no tengas problemas. ganen tiempo, ¿no? Sí. ganen tiempo con el pasaporte nuevo porque pues, así van a evitarse retrasos y ya tener todo listo les va, les va a convenir. Sí. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.